Listo, vamos. vamos. Mandan los cerdos, ellos mismos se han propuesto para formar un gobierno. Las cerdas también se han apuntado, ellas no iban a ser menos. Han acusado al gallo de sexista, lo han echado del gallinero.